Bueno, pues, les saludamos en este momento que estamos ya, pues, empezando este nuevo video, el cual esperamos que venga a ser de ayuda y de bendición. Y somos sus amigos. Sus amigos, Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Así es. Y bienvenidos a Bien. la oración en vivo. Y nos da mucho gusto que estén con nosotros en este momento. Así es. Eh, vamos a estar tomando un tema por demás interesante. Claro ¿sabes? que sí. Mucho, muy interesante, muy importante. Claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las Sagradas Escrituras, pues, ¿qué significa? Que está la verdad. Sí, ahí Dios nos habla. Así es. Tema de hoy, usando bien la palabra de verdad. Gloria al Señor, porque... Eh, la Biblia es, es el libro maravilloso que tenemos de parte de Dios. Y es bien importante estar, estar en el Señor, estar en su palabra. Él nos, nos, nos guía, nos capacita día a día a través de su palabra, eh, orando orando con Él. Eh, eh, en fin, Él, él es eh, todo en nuestras vidas. Así es. Entonces, cuando nosotros usamos la, la Biblia, eh, ahí la tienen. Cuando Así. ustedes eh, nos escuchan, es porque manejamos la Biblia como el libro de, de doctrina, de enseñanza. El libro sagrado. Eh, amén. Que es la que nos da todo lo que requerimos y necesitamos para nuestra vida espiritual. Así es. Así es, amén. Eh, amén, amén. Vamos a, a pasar a, a una serie de, de textos bíblicos que les voy a estar poniendo aquí en la pantalla. Eh, yo espero en el Señor que vengan a ser de ayuda y que vengan a ser de bendición De bendición, para sus claro, vidas. claro que sí. Y vamos a empezar con este pasaje bíblico que es en Amós 8, 11 y 12. En la traducción del lenguaje actual. Así es. Nos habla fuerte este libro de, de Amos. En el 11 nos dice, yo soy el Dios de Israel. Y les aseguro que vienen días en que haré que sientan hambre. Tendrán hambre, pero no de pan. Tendrán sed, pero no de agua. Tendrán hambre de oír mi palabra. Bendito sea el Señor. Pero fíjate lo que sigue diciendo aquí en el 12. En el 12 dice, andarán de este a oeste, de norte a sur, con deseo de oír mi palabra, pero yo no les hablaré. ¿Qué quiere decir esto? Bendito que este Dios. es el momento. Es el momento, es el momento. De escuchar. Momento. Porque si no ponemos cuidado. Va a estar tremendo. Sí, definitivamente. Va a estar tremendo. Definitivamente. Porque aunque tengamos el anhelo, ay, yo me recuerdo que me decían y yo recuerdo y yo recuerdo. Pero ya no es, Pero ya no, ya no va a haber. No va a haber. Hay, hay un tiempo para todo. Este, Así es. Eh, entonces sí, debemos de atender muy bien. La palabra del Señor, lo que Él nos habla, lo que nos dice y, y, y hacer, estar en obediencia. Amén. en Eso. Estar, estar en, en obediencia. obediencia. Y vamos ahora a primera... Uh, primer sí, primer primera, primera primera libro de, libro de, de Pedro. Pedro. Ajá. En el 2 y 2 y 3. Ok, nos dice de esta manera. desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Él te dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Alabado sea Señor. Qué, qué tremendo, qué tremendo. Eh, esto me hace recordar, <coughs> perdón. Sí. Cuando mi esposa alimentaba a nuestros bebés, cuando eran pequeñitos. Sí. Pues... La primera leche que tomaron ellos fue la que tú les dabas. Claro, claro. Así y esa es. no se podía estar a, adulterada. Adulterada, pues no. No podía sí. ser. Así que ellos recibieron una leche no adulterada. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Cuando nosotros le estamos dando la leche espiritual a través de la palabra, ¿qué tenemos que así hacer? es. Que no es adulterada. Sí, es lo más nutritivo. Bueno, hablando de, de la leche de la madre, es, es lo más nutritivo que el niño puede recibir de parte de la madre porque no está adulterada y, y ahí está recibiendo él los nutrientes que necesita para su cuerpo. Así Entonces, es. la palabra viene siendo la leche espiritual la Así que es. el Señor nos da para alimentar nuestro espíritu y que, no nos, falte, que no nos falte nada. Okay. Nada, nada, así es. Ok, entonces, <coughs> esto es lo que nos dice, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ir a segundo Timoteo 2 Timoteo 2:15. Nos dice de esta manera: Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gloria al así Señor. Así es, ¿verdad? Entonces, Gloria al Señor. Es, es, sea su veamos bien esto. Y vamos a estar viendo los demás pasajes para que no se nos vaya largo el, el video. Así es. Procuren con diligencia presentarse eh, a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Sí, así es. Amén. Yo creo que los que predicamos esa palabra, tenemos que hacerlo con esta responsabilidad Muchas. de usar muy bien la palabra de sí, verdad. Sí, tenemos grande responsabilidad. Porque miren, con ella podemos engañar Ajá. o podemos bendecir. Así es. Lo sabemos, por eso lo decimos. Sí. Podemos engañar, Ajá. pero también podemos bendecir. Sí. Y es mejor usarla como obreros que no tienen de qué ver con oh, la amén. palabra de verdad. Sí, amén, amén, ¿verdad? así Entonces, es. Y es lo que estamos es. tratando de dar es la palabra de verdad. Amén, amén. Ahora vamos a estar ahí en segundo de Pedro 3, 18. Nos dice, antes bien. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Amén. Así Antes es. bien, creced, creced en la gracia y en el conocimiento. Tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento. <coughs> Perdón. Así es, así es. Amén. De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y que a Él sea la gloria, la hora, la honra y la alabanza, ahora y hasta el día de la eternidad. Sí, amén. O sea, no podemos dejar de estar pensando en cómo bendecir el nombre del Señor. Amén, amén, así es. Y nos vamos a pasar ahora al Apocalipsis. No, Ahí en el capítulo 20, del 12 al 15, y dice así el 12. Dice de esta manera, dice...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 Vamos a dejar la lámina para que la vea bien. Sí. Y vi a los muertos grandes y pequeños. O sea... Sí, sí. Las personas de todas las edades, desde pequeñitos hasta los más ancianos. Así es. De pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y dice, y fueron juzgados los muertos... Por las cosas que estaban escritas en el libro o en los libros. En los libros. Según sus obras. Según sus obras. Según sus obras. Así es. Esto uh -huh. es bien interesante, mi amado, mi amada, que usted ustedes le ponga cuidado. Porque va a haber un juicio. Va a haber un juicio. Va a haber un juicio y esto es para el juicio ya final de, de parte del Señor. Así mi es. el verso 13. El 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y repite, según sus obras. Según sus obras. Según sus obras. ¿Cómo estás viviendo tú la vida, mi amada? ¿Cómo estás viviendo tú la vida, mi amado? Es ahí la, la importancia de saber cómo estamos viviendo la vida. Sí, sí es. es ¿Cómo nos es estamos un, viviendo? Muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ser juzgados un día. Sí, sí, vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Entonces, miren, es, es muy común que cuando fallece una persona, y ahora con tanta muerte que ha habido con la cuestión del COVID y, y, no y, y demás de enfermedades sí. y accidentes y todo lo demás, sí, sí, sí, y crímenes es. y todo lo demás, ya cuando una persona muere, y sin saber si había tenido una buena relación con Dios y que estaba en las escrituras y, y que estaba en el conocimiento de Dios, ya nomás porque murió, ya, ya se fue con el Señor. Sí, es, es, eh, es una costumbre, ¿verdad? En, en, en la gente pues, que no, no, no, no sabe. Pero es un juicio. Y, y se sí. van a abrir los libros. Sí, sí, sí. Y sí. si no está ahí escrito y sus obras no eran buenas. Pues es tremendo. la cosa. Va a ser sí, caer en, sí, manos en manos de, de Dios, Dios vivo. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Así es, así es. Vamos a continuar. El Entonces la, la, la muerte, ahí en el 14, ¿verdad? la muerte y el Ares fueron lanzados al agua de fuego, que esta es la, seg la muerte segunda. Sí, sí, es la muerte segunda. Así es la muerte segunda. La primera es cuando ya desaparecemos de aquí, de esta tierra. Sí, que, pero te, después, que te entierran o te creman, como sea. Pero después, cuando ya todo pasó y el Señor ya está en su trono juzgando, uh -huh. dice que fueron lanzados al lago de fuego. ¡Qué tremendo! Sí, porque. ¿Por qué? Porque dice ahí en el 13 que el mar entregó los muertos. Que había en él. La muerte y las entregaron los muertos que eran ellos. Uh -huh. Y fueron juzgados, cada uno según, según sus, sus obras. propias obras. Entonces, veamos lo que termina aquí el 15. Dice, y el que no se halló inscrito ah. en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Por eso es tan importante, eh, en, en vida, hermano, en vida, hacerlo todo en vida, porque... Eh, el Señor, ha de cuenta que nos están tomando un video del diario Vivir. Están escribiendo todo, todo, todo lo que hacemos día a día. Uh -huh. Entonces, a Dios no le podemos mentir. Eh, o sea, la, la computadora de Dios, no, en aquel, o sea, él, él, él, no hay problema para él, no va a ver que, que se cayó el sistema, que que no se pudo ver, no, no, no en el Señor no hay eso Él va a ver todo, todo, todo eh, entonces por, por eso es muy importante este pues es, que nuestra vida sea recta delante del Señor y, y, y el, obediente el, el, el, el verso 15 de que no fue hallado inscrito uh -huh. en el libro de la vida, en el libro de la bueno, vida. Que es el libro de la vida Sí. Y el que no está inscrito en el libro de la vida Fue lanzado al lago Al lago de, de fuego. fuego Así es Y quién podría decir que la, el juicio del Señor No es justo sí, pues. Si están inscritos ahí Todos nuestros hechos y actividades Lo que dijimos, lo que no dijimos Lo que hicimos, lo que no hicimos Hicimos bien, hicimos mal El hecho de que una persona muera ¿No significa que ya se fue al cielo? Sí. ¿Con, con Dios? No. O sea... Eh, Va a estar allí en un campo de espera. Sí, en, en, en, en un... Eh, se dice en la Biblia que, que, que, no dormi que no morimos, que estamos durmiendo. O sea, que estamos en, en una espera, en un reposo, vaya, en un reposo. Uh -huh, así Hasta es. el día del Señor. Entonces ya es cuando Él, Él, en el tribunal de Cristo... Uh -huh. Eh, donde eh, vamos a estar, este, nos van a estar juzgando según nuestras obras, Así según es. lo que fue escrito en el libro de la vida. Y, y por eso este la, la, la palabra se está predicando día a día, día a día, día a día, este... Eh, y, y no no, no, va, no va a haber excusas, no va a haber excusas en aquel no, tiempo. No, porque más, por más que queramos tener una excusa, sí. pues el Señor ya, ya, ya tiene anotado ahí lo que hicimos y lo que no hicimos. Así, así es, que miren, así es. Fíjense bien en esa lámina, porque esa la pongo cada vez que vamos a orar. Sí, amén. porque tenemos que orar Orden. juntos? Por una mejor calidad de vida familiar y espiritual para todos y cada uno de nosotros. Entonces, si hablamos aquí por una mejor calidad de vida familiar y espiritual para todos y cada uh -huh. uno de nosotros, es la condición que tenemos que tener. Así es. Así es. Este, Realmente, este, voy a, a, a comentar un, un pasaje aquí ya por último, nada más. Este, aquí en... En Romanos, Romanos este 1, 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Que, de, uh -huh. que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, uh -huh. ¿sí? Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, Ajá. se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa. Romanos 1, 18, 20. Ok, entonces... Bendito sea el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. Amén. amén Orar, amén, en es. primer lugar, para recibir al Señor Jesucristo. Amén. Ese es el, el, ese es el primer paso. Uh -huh. Y luego, entrenarnos. Como así si es. fuéramos a, a un campo de entrenamiento. Sí es. Para eso son los templos, para también hacerlo, también en los hogares, de, y buscar la forma de cómo... Aprender de las Sagradas Escrituras Así es Para preparar nuestras vidas Para no quedarnos con la idea De que yo me, cuando me muera ya el Señor me va a recibir mm, No, no, no Cuidado, cuidado es, Te es, puedes estar equivocando es, sí. rotundamente eh, Si lo haces mal Sí Ok, entonces ¿Qué es lo que queremos decirte con esto? Primer paso Acepta al Señor Segundo paso, Amén. entrénate, capacítate en la palabra. Amén. Y trata de servirle al Señor y de compartir tu testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Así es. Y siempre pensando que cuando el Señor nos llame a su presencia, vayamos lo más limpios posibles. Sí, sí, tenemos que, que estar... Uh... El, el, o sea, allá no no va a recibir nada con mancha y nuestros, nuestras vestiduras tienen que estar blancas, limpias sin mancha, por eso este es bien importante y esto no es para para que tengas este miedo este, el, o sea, al contrario el, tenemos Prepárate. que tener el, el, el temor ante el Señor, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí ahí en, en Juan 14.1 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay Así es. si así no fuera, yo os lo yo hubiera lo dicho. dicho hoy, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere ellos preparar el lugar, vendré otra vez, y mm -hmm. os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis él nos ama, y sabéis a dónde voy, le preguntaba Felipe mm -hmm. ¿sabéis el camino? Pues, o sea, por eso el Señor nos está hablando día a día a día, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino así que es. todos procedamos a un arrepentimiento genuino y sincero delante de Él así es, entonces déjame hacerte una pregunta Aleluya. ¿nunca has recibido al Señor Jesucristo? y si tienes duda, ya lo has hecho, pero tienes duda o te has desviado pues haz nuevamente la oración no te hace daño porque haces dos veces la, la, la oración o tres veces incluso o más, pero hazlo así con toda es, verdad y hazlo amén. con toda sinceridad y dile Señor Jesús, ven. dile así, ven a mi vida. ¡Aleluya! Dile ven a mi vida. Ven a mi vida, Señor. Ven a mi vida, Señor. Te la entrego en este momento. Te la entrego en este momento. Sí, señor. Ven a mi vida de tal forma, de tal manera, Señor. Ven a mi que me vida, haga sentir, que me sentir tu bendita presencia muerte. en mi vida. Tu bendita presencia, Señor, en mi vida. Y padre. que me perdonas todas mis faltas, Perdón, todos, mis errores, todos mis errores y todos mis pecados. Todos mis pecados. Aleluya. Pero tomo un compromiso sí, contigo. Un compromiso que de hoy en adelante señor. Sí, señor. tú santifiques mi vida. Santifica mi vida. Sí, Señor. Cámbiala Señor. Cámbiala. Transfórmala. Cambia y transfórmala. Para que aquel día sí, señor se pueda ver en el libro que, de la vida. que yo te acepté. Yo te recibí. Y que de ese momento en adelante, momento mi, vida adelante cambió, mi vida cambió. Se transformó. Se transformó. Y que tú aceptases que, Sí mi vida y mi Gracias salvación mi y mi para, tu, salvación. Honra, alabanza, para tu honra, gloria y alabanza, sí, Señor. Padre, ahora Gracias, ayúdeme padre. Gracias, señor. a vivir en esta vida ayúdeme de la mejor manera, esta vida, sí, señor. que sea una vida limpia, sí, sí, transparente, vida limpia y transparente, pero siempre agradándole a usted. Agradándole a usted en, señor, el en el nombre poderoso de, Dios, de Cristo Jesús. Amado. Cristo Jesús, aleluya Gracias Padre Santo, sí, señor, por la bendición Gracias por la bendición De darnos este mensaje de darnos este mensaje, sí Señor Gracias Padre, en Cristo Jesús Su bendita palabra, aleluya Amén, aleluya. amén y amén sí, señor. Amén, aleluya. mi amada Mi amado Si tú lo hiciste háznoslo saber Amén, amén, amén. amén. Ahí en Facebook Ahí usando el Messenger en YouTube, pues ahí está eh, donde puedes poner un mensajito. Así Pero también es. ahí está nuestro correo. Ahí está nuestro correo. Así es. Y dinos que tú has hecho esta oración y que tú recibes al Señor Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador en tu vida. Y que de aquí en adelante tú vas a hacer una nueva criatura. Aleluya. Así y es. Amén, amén. Si necesitas más ayuda, Así te dejamos es. nuestro correo también. Ahí está nuestro correo para apoyo de oración. Escríbenos a hoy.oramos.gmail.com y con todo gusto te ayudamos, te apoyamos con la oración. Que el Señor te bendiga grandemente. Reciban nuestro amor, nuestro cariño en el amor del Señor. Y le damos las gracias a todas las personitas que estén compartiendo estos videos. Porque no saben a, a cuántos ustedes este, les están bendiciendo. Sí, claro que sí. Eh, el Señor les ama. Y cuídense mucho. Les amamos en el amor de Cristo. Bendiciones para todos sus amigos en Cristo. Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Bendiciones. Y pues espero tu correo. Usa el correo de preferencia es más privado Porque yo, nomás, yo lo voy a recibir eh, Y pues bueno eh, Deseando lo mejor De lo mejor para tu vida Así es Y cuídense Cuídense por favor En este año venidero Que el Señor te bendiga grandemente El COVID sigue cobrando vidas Y Los accidentes el crimen y tanta maldad que hay está llevándose más y más personas. Así es. Así, así nada más como para que tengan una idea. El señor viene pronto. Un muchacho que estaba en su casa, ahí en el patio, van y lo balacean mm. Con solo 18 años el muchacho sí. que estaba terminando el high school. Jovencito. Y de casos como ese van muchos, Ay, muchos Muchos. aquí, al menos en Estados Unidos. Entonces, mi amada, mi amado, procuremos andar con diligencia delante del Altísimo. Así es, así es. Tenemos que andar con diligencia y sabemos que, que, que estamos viviendo tiempos bien difíciles y que el Señor viene pronto. No sabemos qué el día y la hora, pero el Señor viene pronto. Por eso tenemos que estar preparados. Así y él es. dijo que en los últimos uh, tiempos pues, la maldad se multiplicaría y como estamos ahorita así es entonces qué quiere decir mi amada mi amado que tenemos que tenemos que hacer cosas diferentes así es tenemos tenemos que hacer cosas totalmente diferentes así es sí. que entonces mi amada mi amado ustedes por favor acérquense al señor así es bendiciones A acérquense para todos. al señor y permitan que el señor bendiga sus vidas amén así sea así que bendiciones y hasta aquí llegamos con este, este video. mensaje uh -huh. y desde les enviamos nuestro amor, una, nuestro cariño, un abrazo, y un abrazo muy fraternal, en el amor de Cristo, bendiciones para todos, bendiciones.